En Berserk, el estigma del maldito o la marca de sacrificio es la señal de los sacrificados a los apóstoles o la mano de Dios, en las leyendas medievales había marcas similares. En las visitas al purgatorio, el protagonista solía estar protegido por un ángel, pero cuando se ausentaba, solía ser asediado por difuntos y demonios. El contacto con el difunto o con el sudor producido por el fuego que lo consume dejaba una marca ardiente, pudiendo ser esta señal el testigo de una promesa funesta.